Permanecer con nosotros acá en de mañana, llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Nos place recibir a personas que vienen a contarnos, por supuesto, informaciones sumamente importantes. Son protagonistas que vienen a contarnos en este escenario fenomenal en de mañana. Y saludamos con mucho cariño a doña Lourdes Sánchez, presidenta de la rama femenina del club mayorista de acá de San Francisco de Macorís, y a la señora Oneida Vicente de Vargas, que es la tesorera. Buenos días, bienvenidas. Es su Buen casa. Gracias, buenos días. Como están, permítanme primero felicitarlo por un set tan hermoso. Muchas gracias. Que tienen ustedes, gracias. el más lindo. <risa> gracias, gracias. Yo como Lourdes. productora de, de programa de claro, televisión, y lo sabe sé a sí sí. mismo. Doña Lourdes, buenos días. <risa> Buen día, hijo mío. ¿Qué vamos a tener en el Club Mayorista para esta sí, temporada de vacaciones? Les presento mm. a Doña Oneida Pérez. Vicente de Vargas, quien es la tesorera de la rama femenina, de la directiva de la rama femenina, y quien les habla, presidenta, como ya lo dijo Raquel. Estamos aquí precisamente porque el club del mayorista anualmente celebra un campamento para que los niños, no solo de San Francisco, sino de todas las comunidades aledañas, llámese Tenares, Alcedo, Pimentel Castillo, puedan venir y disfrutar de inúmeras actividades que se le ofrecen con personal debidamente entrenado, eh, manualidades, diversión, deporte, de todo, buscando el club, coadyuvar a los padres de familia para que sus hijos no pierdan eh, el, el entrenamiento que reciben durante el año escolar. ¿Cuáles son si las edades? Eh... De cuatro años a 14 Excelente. Sí. ¿Y hay seguridad? Oh, mucha. ¿No la preocupación con... de los padres? Sí, sí. Contamos con una persona que se encarga de la natación muy preparado para ello y contamos también con la colaboración de la Defensa Civil y de la Cruz Roja Dominicana es San Francisco Perfecto sí. o sea, También ya, con ajá. personal del club Nosotras nos encargamos de Ustedes cualquier. son de la rama femenina Hay una rama masculina sí, también Que también se va a integrar club. Para ello el, la, la, la licenciada Juana Santos Es la presidenta del club Ya yeah. Sí, bien. Doña Oneida, cuéntenos un poco, son muchos los años organizando esta actividad. Sí, cuéntenos, ya tenemos 14 años 14. y gracias a Dios todavía no ha pasado ningún percance, gracias porque el club es bien seguro, donde los niños no se dejan salir fuera de ahí. Además, participan muchas do, este, compañeras uh -huh. que son muy responsables, que también hay que tener en cuenta eso, el cuidado de los niños, claro, porque... Si uno cuida a los niños, los padres le tienen confianza. Ya por eso ha durado tantos años este campamento. Entonces el campamento, ¿cuándo inicia? Se inicia el 2 de julio, si Dios lo permite, el lunes 2 y termina el 27 de julio. Como ya le tengo. Es decir, lunes. diariamente. Sí, eh, antes era de, de, en la tarde, pero estamos tomando la consideración de que pueda ser el día, el día completo. completo. El día Entonces, completo. los fines de semana no. No, está de lunes, lunes a viernes. viernes Esa sí. es la parte. ¿Cuántos niños esperan? Bueno, el año pasado contamos con 75 niños. Wow. Eh, esperamos pues que haya muchos. más. Porque la experiencia vivida, pues eso nos da publicidad y nos wow. da que la gente quiera llevar sus niños. Excelente. En asunto de disciplinas que ellos van a aprender ahí, que se bueno, van a divertir y van a aprender, ¿cuáles serían esas disciplinas? Bueno, entre ellas están las manualidades, eh, el baile belirán para las niñas, el béisbol para los niños y el básquetbol, también habrá natación, habrá entretenimiento como montura a caballo, ya tenemos caballos para Pero, que los niños se entrenen en esa disciplina porque el caballo es un deporte muy importante y los niños deben aprender a, a montar caballo porque además es un ejercicio completo. Entonces también habrá eh, diversión salida. En uno de los años vinieron aquí los niños a, a Telenor para conocer el, el, la el dinámica. Estudio. O sea, que hubo tours por los medios. Sí, sí, oh, se hace bien. un tour. En, el año pasado fuimos a un zoológico que hay aquí cerca de artillo y este año queremos llevarlo a, lo, a la falda de los maquita Escuela. Ah, muy bien. Donde creo que hay también unas muy interesante. Rancho eh, Lulú. ¿no? Ra, sí, y un ecoturista. Sí, sí, sí, muy económico. Sí. ¿Cuántos deben pagar los padres de los niños? Eh, estamos cuatro mil pesos por, por el, el mes. mes completo. O, o sea, mil pesos por semana. Uh -huh. Hubo ni hubo familia que llevó a los niños por una semana a ver si les gustaba. Uh -huh. Y completaron las cuatro porque uh -huh. se interesaron mucho. Es decir, que puede eh, pagar en cuotas semanales. Sí, sí. se bien. puede pagar en cuotas semanales. Que no sea uh -huh. que paguen los cuatro mil y simplemente el niño tenga que salir fuera de la ciudad o, o abandonar. Como pasó uno que tenía un viaje a Estados Unidos próximo y la mamá quiso que aprovechara las primeras dos semanas y ese completó dos semanas? Otra cosa que quería decirles es que en, durante el tiempo de, de hay empresas que le llevan eh, eh, eh, degustaciones. Sino eh, orientación, okay. eh, como medio ambiente. Ah, bueno. Pero también llevan recursos alimenticios Qué porque bien. van y, y degustan los productos, como no sé si podré decirlo. No, no. El, simplemente entre, el, que las empresas que van a apoyar. Sí. Uh -huh. entre ellos, Vale, vale comercial. comercial. Ok, no importa. Vale bueno. Comercial. Y, y el otro es como la que, que venden comida. Eh, de, de, de, dije, no, no. no. El loco, ¿Baldón? Baldón. Baldón. Ya. Yeah. Sí. Y hubo muchas, o hay muchas empresas que colaboran con el Club El Mayorista para que el campamento sea todo un éxito. Hay otra disciplina que ahora quería hablarle de ella que es, ya yo le dije de las manualidades, sí. le enseñan sí, a, a formar y a reciclar. Wow. <coughs> El reciclaje es muy importante, uh -huh. porque los niños aprenden a clasificar los desechos uh -huh. y a utilizarlos cuando... Nueva vez. Sí. Sacarle nueva vida. Exactamente. A eso que ya eso es sobre todo con los plásticos, los cartones. Y toda pues yo esa creo que cosa. debemos de comprometer a Fulvio que vaya a dar una conferencia, ah, una charla, director ¿sí? ¿no? no de medio ambiente. Sí, sí. Ah, pues bien. está ya comprometido, porque el año pasado municipal. fueron de medio ambiente. Sí, sí, sí. El del ayuntamiento de, y Fulvio tiene ah, sí? muchos proyectos y, y trabaja muy bien. Yo Exactamente. De una forma de una forma <risas> democrática. Sí, sí, democrática. Democrática, no democrática ah, democrática. Sería nada. muy Bien. interesante. Sí. Si y limpio. la parte jocosa, divertida, con payasos, ah, no, música, vejigas, payaso, claro. golosinas, que super, Eso no puede faltar. Toda actividad de niños se sí, Hay un espacio, eh, creo que el viernes se, eh, se interactúa con el deporte. Y, la, y, y el payaso llevándole animación qué chulo, qué y te digo ah, la merienda es lo que quería decir Ajá. que muchas empresas aportan para la merienda qué y esos niños disfrutan que ustedes no se dan una idea y muy supervisada bueno, vamos Pero, a recibir un contacto. Un, un contacto que parece tener una, una pregunta Ajá. para ustedes buenos días y buenos días a ustedes y los conductores Buenos bueno, días, ¿con quién llamando? hablamos? Están ahí exponiendo la actividad. Se me parece a Eufemio Vargas. Buenos días. Ah, Simplemente sí. quiero anunciar que también el pueblo romero colabora con la formación de los niños y va siempre. Pero además, algo muy interesante, hay una empresa que está, hacemos algo todos los años, que a los hijos de nuestros empleados, que no pueden pagar campamentos, caros, nosotros. Eh, le decimos a, a los empleados que no den el estado de o que estén esta edad y entonces lo enviamos y ahí las empresas lo cubren, para las empresas la empresa que lo sea, cubre. también que se le da eh, eh, uno gratis cada o sea, tres por ejemplo y en este caso es muy interesante que las empresas que no le están haciendo lo hagan porque el mejor ¿Sí? regalo que le pueden dar a su empleado sacarle esta tarde de eh, la casa de uh -huh. llevarlo a los mayoristas para que realmente disfruten y aprendan también incluso hay niños que a veces tenían mala conducta en su casa y los dos que están haciendo campamento, sus conductas eh, y tal como dicen sus padres muchas qué gracias. bien buen día muchas bueno, gracias, gracias. Don ay y, pero qué excelente. Excelente. Y, y, excelente y le pido excusa porque verdad los me bomberos. faltó hablar de los bomberos bueno le de todas maneras eh, lo importante que deja eh, de información don Eufemio aparte de de avisar de los bomberos es la labor social que como empresa ha asumido su empresa y que debe ser imitada por otras empresas ya que parte del personal o colaboradores tienen familia y esos niños quizás por el salario que, que, que deben no tienen de forma directa cómo apoyar a su niño en una actividad curricular de un campamento y qué bueno que lo haga la empresa Así. subsidiando a los niños de sus propios empleados. Mira, Es motivar sí, a es las fenomenal, otras, fenomenal. a las demás empresas que pueden acercarse al club mayorista, la rama femenina, para que proporcionen y lleven alegría a los hijos de esos empleados que muchas veces no tienen cómo pagar un campamento y que les sirva, como dice don Eufemio. Al desarrollo integral de ese niño. Para mejorar su disciplina. Porque fíjate, en la casa se genera mucha tensión. Mira, esa empresa es la primera en colaborar con ese campamento. Por eso está arriba. Bueno, se nos acaba el tiempo, reiteramos la fecha de inicio, el 2 de Sí, el 2 de julio. Hasta el 27 de julio. Hasta el 27 Para inscribir a los niños, ¿dónde deben Debe ir a la oficina del club. El teléfono es el 809-588. 6308 809 588 6308. Allí está nuestra exquisita secretaria Marixa que le va a prestar sus más finas atenciones. Como no, bueno, muchísimas gracias. gracias. Gracias la a las damas, la gracias a ustedes, más, gracias la, a a la producción que nos dio esta oportunidad. Y, y gracias a todos los que nos oyeron y a los que van a ir a llevar sus hijos al campamento. Excelente, gracias a doña Lourdes, doña Oneida, gracias por haber estado con nosotros, de la rama femenina del Club Mayorista de acá de San Francisco de Macorís. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con más. quédese con nosotros.